La verdad del video sexual que sacudió Arroyo Seco. Un video de un joven teniendo sexo con una mujer mayor que él se hizo viral en la localidad Santa cesina de Arroyo Seco ya que en un principio se aseguró que la protagonista era la suegra del chico. Luego trascendió que el joven en cuestión era amigo del hijo de la mujer. Sin embargo, el comisario inspector de Arroyo Seco, Marcelo Aranda, aseguró en diálogo con Radio Estación 102.5 que el muchacho y la señora son simplemente vecinos. Además, aprovechó para desmentir la versión de que la mujer se había quitado la vida luego de la viralización del video. El agente concluyó que se trató simplemente de un video de alto contenido sexual que se viralizó por WhatsApp como en muchas ocasiones.